¿Por qué participar en la 3K Gran Canaria Accesible? Tres kilómetros de ilusión, a tu ritmo y aportando tus infinitas posibilidades. Puedes correr, caminar, con tu silla de ruedas, con tu mascota, con tus familiares y amistades. La carrera de la diversidad es como la vida misma. Inscripción gratuita. Hazlo antes del 15 de enero en la web grancanariamarathon.com o en grancanariaaccesible.info. Porque la accesibilidad y la inclusión son metas que solo alcanzaremos si tú también participas.